Lo han estado hablando acá nuestros compañeros este, Hace muy poquito tiempo ¿no? sí, claro. estas, estas cosas raras Yo siempre digo, cuando te prometen una ganancia rápida Y sin hacer nada, dúdalo, dúdalo, dúdalo. no sí, Y termina siendo Siempre A la larga, este, una estafa, claramente sí. Donde capaz que los beneficiados Como ocurren las Al estafas piramiales Al principio los, los primeros que alcanzan a entrar eh, se pueden llevar algo de dinero, que es justamente para convencer que entre más personas, pero finalmente, eh, como buena estafa piramidal, todo se derrumba, nadie recibe su dinero y demás. En este caso estamos hablando de generación Zoe, eh, algo que ustedes habrán leído y se habrán encontrado en algún medio en los últimos meses ...te diría, porque eh, es una gran organización con presencia no solamente en Argentina... ...sino en otros países y con sede también aquí en Mendoza... Eh, ...que afronta una catarata de denuncias... Eh, a, ...a quien estén, ustedes están viendo en imágenes es al líder de esta organización de Generación PSOE... ...que es Leonardo Cositorto, detenido hace muy poco tiempo y extraditado a Argentina... Más concretamente a disposición de la justicia de Córdoba, donde se inició, por, porque recordemos que generalmente las estafas piramidales es, empieza a caer la gente, pero todavía no hace la denuncia y una vez que hace la denuncia se inicia la investigación, esto demora unos meses, lo vimos con ganancias deportivas en San Rafael. Y hasta que se hacen las denuncias, se reúne la prueba y bueno, se ordena la detención. En ese este caso, eh, está Pablo Casabance del otro lado, pero ese es un muy buen ejemplo porque nos toca muy de cerca el de San Rafael. Al principio, yo sí, que tengo conocido en San Rafael, era una locura. Todos se metían porque todos ganaban plata y de un día para otro. Bueno, y en este caso con Generación Zoe, hace poco hablábamos con, con Facu García, nuestro colega de Diario 1, que nos comentaba porque él fue a la sede de Mendoza y no solamente era eh, que te ofrecían una ganancia en dinero, sino también te ofrecían ya hasta un, un abordaje espiritual, claro. por así llamarlo, físico o de, por llamarlo de algún tipo. Así que va a ser una investigación muy compleja con la novedad de que ahora en Mendoza por primera vez eh, se van a realizar denuncias penales a al ver. respecto. Avancemos. Tenemos eh, al abogado, reconocido abogado, Pablo Casabán, justamente quien hace minutos nos adelantaba que eh, va a ser una de las personas que presente denuncias penales al respecto en contra de Generación Zoe y de Leonardo Cositorto. Eh, hola doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Acá Sebastián Salas y el Tano Robles lo saludan. ¿Cómo le van? Buenos días a los dos. Dígame Pablo, no soy el doctor, soy solo abogado. Bien. Eh, eh, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Es bueno, claro. Bien. Siempre bien. se dice, eh, oliva, hay que decirlo, ¿no? No, no claro. todos son doctores. Hay algunos son abogados, pero no, no tienen no, doctorado. No, Exactamente. ¿Eh? Yo tengo el doctorado en la calle, nada más. Está por bien. Está bien. Está bien. Y capaz que que más pero mande. es muy común decirle a los sí, abogados sí, doctor, sí, doctor. Y la verdad doctor. que no todos, no sí, todos han sí. hecho el doctorado. Sí, Es un, un, un uso social, pero no. me, me gusta reconocer que ha he hecho el esfuerzo de hacer un doctorado. Claro, claro. Bueno. Bueno, Pablo, avanzar en ese sentido, algo que comentábamos, hacíamos un breve resumen de lo que ha sido Generación sí. Zoe y Leonardo Cositorto, que ya está detenido desde hace algunas semanas. Si nos podés adelantar, ¿qué es lo que va a pasar ahora, hoy, en cuestión de, de minutos, de horas? Sí, eh, en la hora de la mañana nos vamos, a, vamos a presentar una serie de denuncias, por el momento son cerca de 10 damnificados, uh -huh. eh, son mucho más en Mendoza, obviamente en el cual vamos a denunciar eh, asociación ilícita y estafas reiteradas eh, respecto a Torto eh, Batista, eh, a nivel nacional y otras dos personas más y todo lo que era la organización acá a nivel local. Uh -huh. eh, estas denuncias eh, son, como ustedes explicaban, ellos habían montado un negocio que aparentemente eh, funcionaba y que estaba revestido de una gran complejidad, porque no solamente ofrecían altos rendimientos, sino que esos altos rendimientos estaban soportados por una serie una diversificación de inversiones, de a publicitar incluso hasta que tenía una mina de oro, tenía sí, una claro. criptoactiva o criptomoneda, eh, y, y, y tenía una, una gran difusión esto. Y, y, y quiero resaltar este, este aspecto, que tenía una gran difusión y el apoyo de personajes públicos notorios, de la política, de la justicia, de los medios de comunicación, sí. de empresarios, que esto le daba una apariencia, no solamente de seriedad y crédito, sino que era sostenible en el tiempo. Las críticas comenzaron una vez que eh, este sistema se cayó, pero para atraer a estos inversores y engañarlos para que hicieran esta disposición patrimonial, la verdad es que estas personas habían montado eh, lo que se dice una, una puesta en escena, una mise en escena de una gran sofisticación. Tenían eh, eh, software propio con inteligencia artificial, en el cual eh, los inversores, que eh, definitivamente fueron engañados, podían seguir las, las, las inversiones y la evolución de las inversiones. Después se descubrió que todo esto era mentira. Pero lo que quiero resaltar es que no fueron personas que asumieron un riesgo extraordinario. O que uh -huh. eh, se pusieron en peligro, como dicen algunos, una autopuesta en peligro. No, tenía una apariencia de solvencia y de credibilidad tal que lo publicitaban hasta en los medios masivos de comunicación. Sí, auspiciaron equipos de, de, ¿eh? ten bueno, equipo de fútbol. Eran anunciando. Bueno, auspiciaron equipos de fútbol, se presentaban como inversores de, de, de, del mundo deportivo, tenían difusión en los principales programas de televisión y sí. radio de, de, de, del país, a sí, nivel sí, nacional. Sí, sí. Ahora en el Mendoza hay, hay alguna cara visible, este, como líder o, o sí, algún grupo. Sí, sí, por supuesto. Sí, hay, hay dos personas que aparecen como, como, como los jefes de, de esta organización a nivel local y, y otras cuatro personas que eh, como integrantes y organizadores de esta organización. Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo por el momento quiero mantenerlo en reserva para justamente para no desbaratar cualquier investigación pero están identificados tanto la organización a nivel local como a nivel nacional y sobre ello nosotros hemos, hemos interpuesto, vamos a interponer una, una denuncia y constitución de querellante particular por los delitos de, de asociación ilícita y estafas reiteradas. Y esperemos que la justicia local tome en cuenta esta denuncia y realice la investigación. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque ya ha habido algunos pronunciamientos aislado, que dicen, no, esto no es estafa porque el, el inversor se puso en peligro o una autopuesta en peligro, como que culpan al inversor de esta o sea, situación. Como una cuestión voluntaria. Esto ha quedado, exactamente, esto ha quedado totalmente desbaratado, no solamente porque eh, ya hay eh, eh, jueces de instrucción federales que está, lo están investigando, lo está investigando la justicia de Villa María, de San Francisco Córdoba, de Goya en los cuales en Goya y en Villa María están detenidos estas personas, sino que además esto ya está siendo investigado por la Comisión Nacional de Valores, por el Banco Central de la República Argentina, intervino la Interpol para la detención, claro. y para que intervenga la Interpol, la Interpol pide que por lo menos haya una verosimilitud del delito, y obviamente la Interpol investigó. Y determinó que efectivamente estaba la probabilidad de la comisión de un delito Es decir que acá no es que se trata de personas aventureras o que no tomaron los recaudos necesarios para realizar esta inversión, sino que fueron engañados a partir de un despliegue uh -huh. muy elaborado, muy elaborado por claro. estas personas para inducirlo al engaño y que hicieran esa disposición patrimonial. Eh, y una por consulta, eso nosotros creemos que... Sí. Una consulta, ¿la después le dejo el, el cierre a Sebastián. Cuando, porque lo que denuncian ellos es tenemos problemas de solvencia, lo escuchaba hablar hace poco a Cositorto, incluso desde la clandestinidad, y él decía, hay algunas cositas ahí de solvencia, ya lo vamos a solucionar, acá no hay ninguna estafa, eh, eh, supongamos que ustedes avanzan con el juicio y lo ganan, ¿cómo se cobran los damnificados? ¿Hay alguna chance de cobrarlo realmente en dinero si supuestamente no tienen solvencia económica? ¿Por dónde va la situación en ese caso? Eh, esperemos que sí, si ellos dicen que es una cuestión transitoria, bueno, que vengan, restituyan el dinero a las personas que, que y realizaron la inversión, entonces eh, no se habrá configurado el delito. Eh, pero más allá de eso, obviamente, que acá no es una cuestión de eh, financiera transitoria. Era una estafa piramidal, como ustedes bien explicaron, en el cual no era sostenible en el tiempo, estaba montado sobre una red de mentiras, Ahora bien, si Cosistorto lo, o los demás denunciados por, por esta querella eh, pretenden llegar a un acuerdo, nosotros estamos abiertos a un acuerdo. Claro. Pero las víctimas lo que quieren es que le restituyan el dinero, la plata, sí, sí, que no la es poco. Porque en muchos casos es, es, es, son los ahorros de toda su vida. Claro. Pablo, eh, recién mencionabas que había dos personas, pero además de ellas, digo, ¿ustedes van con la denuncia directamente apuntando a nombres de personas o van a decir.? ¿Tenemos estos dos líderes eh, no, claro. o cabezas acá en Mendoza y luego que se investigue el resto de la organización a ver a quién le cabe alguna responsabilidad penal o no? Nosotros denunciamos a cuatro personas como organizadores y jefes a nivel nacional uh -huh. y a seis personas en Mendoza que están identificadas. Bien. Después nos darán las explicaciones y obviamente, fruto de la investigación, si aparecen otros responsables, también se podría ampliar esa investigación. En definitiva, nosotros hoy... Estamos denunciando a 10 personas con nombre y apellido y número de documento y que la justicia deberá adoptar todas las medidas necesarias para su identificación y que sean traídos a proceso. ¿Y eso lo hacen en la justicia provincial, en delitos económicos o van directamente a la justicia federal? Nosotros entendemos que es un, que es un delito de, de competencia provincial porque es asociación ilícita y estafa reiterada. Esto Bien. sin óbice a que, como en el caso de la capital federal, se esté investigando otro delito que es el del lavado de activos claro. respecto a los responsables nacionales. En algún momento se pensó que podía ser otro delito, que es eh, la intermediación eh, financiera ilegal, pero en este caso no se ha dado en, en, en los derechos que anunciamos nosotros. De todas formas, estamos recién en los primeros momentos de la sí, investigación claro. y esto no, no, no opta a que... En definitiva, después pueda cambiar la, una competencia provincial a federal. Pero por el momento nosotros denunciamos delitos que son de competencia exclusivamente provincial. Y, y lo, lo último que consulte, ya estamos sobre los títulos, pero me imagino que además del testimonio de, de las víctimas, de los damnificados, ¿tienen alguna... ¿Presentan ustedes la denuncia de algún otro tipo de prueba, alguna documentación? Está totalmente, sí, por supuesto, está totalmente documentada la, la defraudación no solamente del dinero que entregaron, quién lo recibieron y cuál y, y cuál fue el mecanismo de captación, sino que acompañamos una serie de pruebas de cómo esta organización hacía un despliegue absolutamente sofisticado para llevar engaño a los inversores dando una apariencia de solvencia y crédito que no tenían. Casaban, le agradecemos el contacto. Obvio que lo vamos a seguir de cerca. Ha sido usted muy amable.